Gran revuelo causó la noticia de ayer en la noche cuando se destapó los resultados de la segunda autopsia de Devani. El papá Mario Escobar salió en un video en YouTube denunciando precisamente la filtración de este documento que ahora estamos conociendo por todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo que verdaderamente le sucedió a Devani? Dicen que fue abusada sexualmente. Eso es algo que no nos habían confirmado y ahora con estos nuevos resultados lo estamos conociendo. Vamos a ver esta historia. Se revelan los resultados de la segunda autopsia de Devani. El dictamen forense solicitado por la familia al que ha tenido acceso el país descarta la hipótesis del accidente de la joven de 18 años hallada muerta en el motel a las afueras de Monterrey. Devani Escobar de 18 años fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. Esto revela el segundo informe forense que solicitó la familia, al que ha tenido acceso el país. Este dictamen que revisa la primera necropsia oficial, descarta la hipótesis de un posible accidente de la joven que ha sugerido en las últimas semanas la Fiscalía de Nuevo León. La chica que desapareció el 9 de abril y cuyo cadáver fue hallado casi dos semanas después en la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey, fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza murió antes de llegar al tanque de agua. Se trata de una muerte violenta, homicida. Concluye el texto y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta. El caso de Bani se ha convertido en un símbolo de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México y ha abierto profundas grietas en un sistema de justicia colapsado. La Fiscalía integró esta información en la carpeta de investigación aunque los detalles sobre su muerte no habían sido revelados hasta ahora. Este periódico ha tratado de contactar a la institución en varias ocasiones para solicitar su versión sobre la falta de información y no ha obtenido respuesta. Desde el hallazgo del cadáver el 21 de abril, la fiscalía solo ha informado sobre la causa de la muerte, contusión cerebral. No mencionó, no obstante, más detalles sobre si había sufrido algún abuso o si se había ahogado o había caído ya muerta en la cisterna de agua. La ausencia de información oficial permitió justificar la hipótesis de que Edevani se había caído sola en ese tanque de agua. Mientras la familia Escobar enterraba a su única hija, surgían más dudas que certezas. Fue entonces cuando su padre Mario Escobar solicitó una segunda autopsia, con fecha del 25 de abril, y posteriormente la entregó a las autoridades. El segundo dictamen forense que analiza las imágenes de la exploración médica del cadáver, pruebas diagnósticas y conclusiones, Señala que el cuerpo de Devan Escobar presentaba signos de violencia sexual, un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia. Tampoco lo informó la fiscalía que cuenta con el estudio independiente solicitado por la familia Escobar desde el 2 de mayo. El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal violenta y reciente, explica el texto. Esto se deduce por haber encontrado esquimosis violaceas, y hematomas en la zona exterior de los genitales. El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado al tanque de agua. No valora cómo llegó ahí, coincide con la primera necropsia en la causa de la muerte, por profundos golpes en la cabeza, es decir, por una hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico, daño del sistema nervioso, y este un paro respiratorio la lesión más grave que le provocó la muerte fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo pero la segunda autopsia va más allá, Devani presentaba más lesiones en la cabeza y no solo una, como parecía sugerir la conclusión de la primera autopsia que se hizo pública, equimosis violaceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derecho e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha, Señala el documento según la manera de muerte que describe el doctor Las contusiones craneofaciales son de origen extremo al cuerpo Y por ser intensas, repetidas en varias ocasiones y con diferentes ángulos de impacto Se deduce que fueron causados por otra persona Y que se trata de una muerte violenta, homicida El forense precisa que debió ser con un agente mecánico contundente Es decir, no fue golpeada con un arma filosa La joven no murió ahogada la cisterna contaba con una profundidad de agua de 90 centímetros, según mencionaron las autoridades en una rueda de prensa, aunque el médico forense señala en el segundo dictamen que debió estar en una línea de flotación boca abajo, pues la parte posterior de su cuerpo se muestra oscura y deshidratada, con respecto al análisis de la parte frontal que se encuentra reblandecida por el agua pero no se encontró líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios, de manera que el forense descarta la muerte por ahogamiento y apunta ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Tampoco observa lesiones en el cuello, carótidas ni en el hueso y oides, por lo que también descarta la muerte por asfixia o estrangulamiento, ni obstrucción de orificios respiratorios ni de las vías aéreas. Por tanto, descarta también la asfixia por sofocación. Otras de las pruebas forenses que determinan que no se cayó además de la causa de muerte mencionada es que no tenía ninguna fractura ni otras lesiones, además de las de la cabeza, según las radiografías que le hicieron al cadáver. Sí se observa no obstante la fractura de una uña de acrílico color naranja en forma transversal al nivel de su parte media. Devani se encontraba descalza con calcetines y con el torso parcialmente desnudo, Presentaba blusa blanca sin mangas deslizada hasta el cuello por fuera de la extremidad superior derecha y por el lado izquierdo deslizada hasta la axila izquierda por dentro de la extremidad superior izquierda. Apunta el informe. A partir de aquí se inicia una nueva investigación. Seguramente saldrán nuevos resultados. Habrá mucho más material que se pueda analizar para descubrir qué es lo que le pasó a Devani. Estaremos muy atentos para descubrir cuál es la verdad y que se le haga justicia a esta chica que nos ha tenido con el pendiente durante varios, varios días. Muchas gracias a toda la gente que sigue mis videos. Por favor, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y recuerden que nos vemos en la noche, 9 de la noche, hora Centro de México, para hablar de este y otros casos que están siendo tendencias en Internet.